No sabés cómo están los abogados es no sabes la cantidad de, de consultas que estoy recibiendo. Otro abogado, Jorge, que me dice, me están, estoy desbordado de consultas eh, de los jurídicos, donde, donde la gente me pregunta cuáles son nuestros derechos, porque realmente está habiendo tal eh, violación, nos están infringiendo de tal manera nuestros derechos y libertades, que la gente se adapta, se sobradapta, se sobradapta y se ¿Estamos grabando? ¿Estamos grabando? ¡Hola, ¡Wow, hola, hola! ¿Cómo están los abogados hoy? ¿Están? Hablaba al ser con un amigo, con Juan, te mando saludos, eh, que es abogado, que ta también es terapauta biodecodificador, y, y me dice: ¿No sabes la cantidad de, de consultas que estoy recibiendo? Otro abogado, Jorge, que me dice: Me están, estoy desbordado de consultas eh, de los de jurídicos, de, donde, donde la gente me pregunta cuáles son nuestros derechos. Porque realmente está habiendo tal eh, violación. Pisoteo. nos están infringiendo de tal manera nuestros derechos y libertades, que la gente se adapta, se sobradapta, se sobradapta y se acostumbra. Acata. No nos acostumbremos a eso. Acata. Acata las órdenes. Sí, si querés entrar a tal lugar tenés que ponerte tal ¿no? intervención. No, mi amor, gracias. pero no Para ir a ver no, una no. obra de teatro, para me poder entrar en un lugar no Me lo dice me voy a pinchar con algo que no me dicen ni que tiene. No. Entonces, Vos, vos tenés que dejar que te intervenga en el cuerpo para poder seguir siendo libre en Imagínate. nombre de en nombre de que si no vos estás atentando contra la vida de tus hermanos de, ¿no? de, de otros vivos eh, algo suena muy raro ahí incoherencia lo que y decíamos? qué pasa con esto de fortalecer el organismo de tomar eh, todas las medidas que tienen que ver con fortalecer con el sol, con la energía, con tener un cuerpo saludable, eso no se habla, nada de fortalecer el organismo, nada de estar equilibrado, nada de comer saludable, nada de conectar con la conciencia, nada de eso, no. ponemos el ah. foco ¿no? en esto que es acatar, a que nos intervengan de afuera, nos vengan a dar las soluciones de salud, no escuchar a nuestro organismo, no escuchar nuestra intuición, no, no, no, confiar en que tenemos una sabiduría organísmica, como ya lo decía Rogers, no, que yo, se dejó que sentara en la persona. Papis, para los papis también y para todo el mundo es creo que es otro modo de funcionamiento. A nosotros también nos han dicho, viste, esta lora, tenés que comer algo. No tengo hambre. Tenés que comer. Pero, pero flaco, ¿qué estamos toma Tomá esto, no, pero estoy bien, tomá. Porque es hora de... Pero, o sea, basta de los tengo que y los debo. Creo que es buen momento para revisar. Después cada uno, que haga lo que quiera, que todos vamos, vamos a respetarlo. Justo mira, cuando busqué el cablecito ahí encontré, mira, te quería mostrar. Este es el libro que escribió mi madre. Ay, siete feliz? además, siete, siete frecuencias de desdoblamiento? desdoblamiento. Sí, Y ella se hizo y... Oh, yo, viste, es muy lindo el poder, como decir, inspirarse mutuamente, ¿no? Porque después ella, viste, me lo dedica y muy lindo y que eso no hubiese sido posible sin mí. Le digo, bueno, pero yo no hubiese sido posible sin vos. Y yo, ah, no sido... claro, y es como una tirada. Se este, tira como... de rosas. Sí, <risas> que creo que, que... Y decís, ¿y cómo me hace sentir eso? de puro amor, listo, entonces es por acá, todo lo que nosotros empecemos a, cuando hagamos esta observación, a decir, me trae una sonrisa, me, me hace sentir expansiva, siento que, que mi corazón... Esa es la mejor, mejor la mejor de lo que inyección. Es un sí, y encima el corazón cuando te dice sí, no te dice sí, te dice sí. Sí. sí. Recontra, sí. Sí. Si la cabeza, viste, quizás estás, sí, bueno, pero habría que ver. Y, y sí, sí, pero si sí, le arreglamos este último punto. Bueno. El pero borra con el codo lo que escribí con la mano. Hay un dicho. Yo lo que quería para, para terminar, porque ya también ahora ya me tengo que poner sí. ropa de noche Vamos también. a cerrar. Eh, del tema de que, bueno, seguramente en muy poco tiempo eh, vamos a seguir este, hablando de estos temas, pero bueno, en vivo, ¿no? En vivo. Cuando tengamos muchos seguidores, por favor pongan like, pongan suscribirse a los canales de Marian y míos, que siempre está ahí al final de los videos, eh, arroba, at, eh, Mariana, no, Planes Mariana, Mariana, Mariana, y arroba Mali Vitale, y yo les cuento, este sábado inauguro mi canal en inglés, así que por favor suscríbanse al Malivitale English Channel en, en YouTube. O, o sea, compártanlo con gente que habla inglés, que no habla español, que le pueda interesar. ¿sí? Y después también eh, tenemos eh, LinkedIn, nosotras, ¿Sí? vos y yo. Y tenemos YouTube, eh, Instagram y Facebook. Facebook también. Por todos esos lugares. Y la página web. Mi sitio web es malivitale.com en español y ahora barra English. Y el tuyo, Marian www.marianaplanels.com, también con doble es al final. Sí. Es que estaba pensando también como última reflexión, Pero que digo, sí. en ese momento igual, en donde alma a alma, sin importar los reglamentos, sin importar un montón de cosas, que digas, entiendo tu situación y yo estoy en, pos, en una posición donde te puedo ayudar y elijo ayudarte. Digo, a no, o sea, es como ese, esas gracias, viste, de adentro que decís, ay, qué lindo, y que a mí siempre me dan ganas de decir, bueno, ¿qué puedo hacer por no tomar? Tengo un caramelo. Sí, y sí, sí. Estamos sí, sí. deseando un caramelo. Y lo lindo que cuando empezamos a funcionar de estas nuevas maneras y desde el corazón, es como se empieza a armar una bola de amor donde sí. vos agradeces y querés dar algo a cambio, y cuando le das, el otro te quiere volver a dar algo a se cambio. Se te abre y puertas. Sí. Ese, eso que tiene que ver con las leyes universales, ¿no? ese dar y recibir continuo, ese movimiento que tiene que existir para que haya vida, muy diferente a un paradigma anterior de competencia, todo, donde eh, yo quiero esto listo, poneme la tarasca, la billuya, sí. lo conseguí, le eh, dinero, lo conseguí, pesos al ego. Nos vemos, ¿no? Y además es, nos vemos, no hay un viste, algo orgánico, sino que es como que, listo. Toco y me o sea, voy. No, es una transacción. Tomo, tomo energía. Sí, claro, y por, es eso, un... por trans... eso también eh, hay que, como esto de, de eh, yo entrego mi percepción, esto de derivar, le llamo yo al doble cuántico, al universo, al origen, entrego mi percepción de realidad, esto que te dicen, no se puede, no te la van a dar, pues yo no escuché a nadie más que le haya pasado esto, pero yo confié, entonces yo entrego, hago todo lo que tengo que hacer en plano concreto, Confío, y cuando aparece, acepto como aparece. Después claro. agradecer, y la manera en la que se va a configurar, y las sincronizaciones no dependen de mí. Ya ellos bueno, me lo sincronizan es? De, arri de arriba, las frecuencias no sé, más alta si se sincronizan. Lo que, lo que dijiste ah, recién. Mi compañerita. Ah, mirá lo que le cortaron el pelo. No, yo se lo corté a tijeretazo la semana me pasada. Muero. Mirá cómo está, pobrecito. Uh, uh. Hola, bonita. Oh. Hey. Hola, linda. Pobrecita. La hice salvaje como yo. Bueno, vaya, vaya. está muy sabaz. Está muy sabaz. Bueno, vamos a despedirnos hasta el próximo Mamá Cuántica. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, por acompañar. Y bueno, como siempre decimos, viste, compartan, resuenan y participen. A mí queda, queda raro, ¿no? Pero digo, a mí me, me, me vuelve loca, por no decir me excita, pero que me encanta, eh, que hagan preguntas. Sí, hay un montón, no sé si las leíste, yo las fui contestando. Me preguntaron, si, me preguntaron cosas como si creíamos en Dios, en Jesús, que demos nuestra opinión, nos preguntaron también, eh, nos dijeron cuándo íbamos a hablar de la creación de realidad. Ahí tenemos ahí hay, hay alguien que nos sigue que permanentemente nos desafía y dice, pero no hablaron de la creación de realidad. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Todo ¿Cuándo? el tiempo hablamos de la creación de realidad, es de la perspectiva de donde lo mires. Pues todo el tiempo damos tips de cómo estamos creando la realidad todo el tiempo, todo el día. Por eso me interesaba como, me viste, hacer la aclaración de que cuando respiro modifico energía, modifico química, modifico electricidad, modifico cosas tangibles. O sea, aunque no lo creemos sí. es lo que pasa, lo podemos medir. O sea, eh, sí. No, es solo una no cosa aparte de... hay algo que yo quería decir, pero se me, se me escapó, que es que nosotras venimos estudiando esto, años y años y años de estudiar videos, de leer, además de ser terapeuta las dos, y tener clientes, y la experiencia de los clientes, y trabajo personal. Es, nosotros ahora lo simplificamos, lo decimos en simple, no estamos fundamentando con lo complejo, porque si no sería un poco aburrido, y ya nos, nos dimos cuenta, a golpes que es aburrido, la gente no tiene interés. Damos, por ejemplo, ejemplos prácticos y tratamos de simplificarlo. Pero son años y años de cursos, de estudios, eh, las dos con carreras universitarias, eh, eh, permanentemente estudiando, salir del paradigma universitario para entrar en otro, eh, con conexión también con, con lo que le podemos llamar, además de la física cuántica, con la espiritualidad, o cierta conciencia de ser, integramos todo, no estamos hablando, a veces, por ahí no, a mí, eh, técnicamente, me, me atropello con las palabras, a veces me equivoco, pido disculpas, pero creo que la idea esencial la transmito, y, y no quiero claro, que no lo otro invalide... Cuando estás hablando más inglés, también después se te viene la palabra inglés y no se te viene en sí, castellano. Exactamente. ¿no? A a y de paso contarles que también largamos en inglés, ya los tenemos grabados, con Mario ya grabamos en inglés, y después los vamos a empezar a... Bueno, vos ya los empezaste a publicar. Bueno, Yo los voy, voy a publicar misma, en mi canal en inglés. Vamos a hacer a través de Mama Cuántica los vivos también, y después vos cuando quieras hablamos en tu canal, en toda la parte de inglés, hacemos los vivos también sí, en inglés. por eso que difundan también estos videos cuando los vean en inglés, eh, a quienes hablan en inglés. Bueno. Nos vamos. Chao, chao, chao, chao. nos vemos!